Hola gente de YouTube, estamos aquí de nuevo en este nuevo capítulo de Survivor Solo No sé Green cómo se llama, lo siento eh, Bueno ya tenemos la skin de Inosuke como lo pueden ver ahí eh, La conseguí de tanto, tanto buscarla Estaba todo desesperado porque buscaba en páginas y me salían unas skins horribles de Inosuke todas plásticas Si sí, encuentro una una foto, se la pongo en pantalla Y bueno, estamos aquí Ya no sé qué hacer, no mentiras Si sé qué hacer, eh, en el capítulo anterior Conseguimos muchas cosas O sea, en los capítulos anteriores Hemos conseguido slime Tenemos mucho hierro, tenemos diamante Lava, agua, todo Ya para ir al infierno Pero Pero, ¿qué pasa? Que para ir al infierno tenemos que ir bien equipados Y nos hace falta Para hacer cosas de respaldo Picos y muchas cosas más Entonces vamos a ver Oye pero tenemos bastante hierrito, ¿vale? Qué rico ah, Primero que nada, ya que vamos un minuto de video eh, Mandarle saludos a El queridísimo Ángel Ángel, ya va, déjame. Aquí checo el nombre, lo tengo anotado Ángel Gabriel Paz Sierra, que se vacila todos los videos, siempre está ahí. Y a todas esas personas que ven los videos, siempre, de verdad, gracias. Eh, Chica Games, Itlali, Dulce, eh, a todos, a todos, a todos. Si se me pasa uno, eh, por favor, eh, ponedmelo en los comentarios y yo los anoto para irlos saludando. Eh, lo de los comentarios lo voy a omitir porque tengo una mejor idea. Lo de poner en los comentarios a lo último, voy a hacer una pizarra aquí afuera. O sea, cuando mejore la casa, obviamente. Una pizarra con sus nombres, con los que estén más activos y den like y comenten más seguido Así que atentos, estén por ahí seguros. Eh, voy a estar subiendo otra serie. Eh, estoy dando muchas vueltas ya. Llevo dos minutos dando vueltas explicando, pero es que es necesario. Voy a hacer otra serie que es de Skyblocks. Así que estén pendientes, activen la campanita y todo el pedo. Y otro tipo de videos, voy a estar subiendo más videos diarios, o sea, no va a ser solo uno, no va a ser solo esta serie Van a tener otros videos que van a poder estar disfrutando Por ahí me invitaron también una gente que necesito saber más información sobre eso Sobre un chico llamado Ira La Bala Que me dijo sobre una serie llamada Mundo Pólvora, que la querían revivir y a mí me encantaría Así que eh, si quieres nos contactamos por alguna red social y ya no hablo más, vamos a comenzar Perfecto, tenemos cuánto de hierro Tenemos 29 de hierro Yo opto por bajar de nuevo a otra mina eh, Yo... Otra cosa que voy a decir Antes de seguir explicando cualquier pendejada Ya vamos a ir a la mina de una vez Vamos a cerrar aquí eh, Ya bájame me dejar cosas importantes allí Me voy a llevar todo el hierro y todo el pedo Ah, no, no, no No me lo voy a llevar, ahí está Eh... Algo que voy a decir es que... Rayos, se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, ya me acordaré. Es que... Vamos a ir a la mina. De eso me acuerdo. De eso es lo único que me acuerdo. Eh... Bueno, eh, vamos a dejar cosas que no nos vayan a hacer falta. Allá abajo. Eh, vamos a buscar más diamantes. Ah, lo... ya me acordé de lo que iba a decir. Eh... Los capítulos van a ser mucho más largos ahora, obviamente van a tener su, su edición como tal, su musiquita de fondo como la escuchan ahí, escúchenla, qué rico, eh, siempre van a estar ambientadas, eh, también van a tener sus ediciones cuando sea conveniente porque yo me vacilo mis videos más de dos veces antes de editarlo para saber qué es lo que lo voy a poner y qué no. Por aquí yo había visto una mina Sí, perfecto, vamos a ir para allá eh, Van a ser un poco más, más, más largos Pero van a seguir teniendo la misma, la misma vibra eh, F por la arañita se suicidó hoy Vamos a agarrar un poco más de hierro Oye, otra grieta Otro capítulo de grieta No, mentira Este capítulo va a ser más que todo eh, Un poquito de farmeo de experiencia Que ya tenemos 13 Para mí 13 es muy bueno Y no hemos muerto Espero no morir, la verdad eh, Creo que me voy a lanzar eh, Sí ¿Por qué no? Voy a dejar una antorcha aquí Para acordarme de que era aquí por dónde debo subir. Vamos a lanzarnos. ¡Wow! Perfecto. Estamos en la altura 25. Vamos a ir de extremo a extremo. Como hemos hecho en los capítulos anteriores. Bueno, en, en, la, en la grieta. En la primera grieta que recorrimos. Vamos a ir de extremo a extremo. A ver qué hay en cada. Eh. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Lo vi, güey. Ay. Ya hablé mucho de que no iba a morir. Y, y, ya, y ya estoy valiendo. Hemos caído. El Enderman está ahí. <risa> Quiero matarlo. Porque si lo mato. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma, pendejo. Pégame. Ajá. Toma. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Ahí. Porque ellos sueltan lo que son las. Las. La, los ojos de Ender. O como se llama esa wea. Dios mío, pero hemos caído demasiado. O sea. No no pensé caer tan rápido aquí. A ver. Iba a recorrer un extremo. Terminé cayendo a lo último del abismo. A ver. Oye, pero se ve interesantísima esta mina. ¡Diamante ya! ¡Tan rápido! ¡Oh! Ah, no, perla. Falsa alarma. Falsa alarma, amigos. ¡Ay! Viene Ricardo ahí. Espérate, Ricardo. ¿Por qué no te puedo matar, güey? Siempre que... Rayo, yo quiero la pólvora porque con la pólvora hago el ajo de más cosas Ajá, vamos a agarrar la perla porque Ay, ay, ay, ay, ay ¿Qué me hizo así en el oído? Tengo miedo ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Son mis peores enemigos! ¡No! ¡No! ¡No! Ching a su madre! No me van a matar, weón Me van a matar, weón Queda uno solo no, no queda uno solo. Ay, ay, ay, ay. Me van a matar. ¿Cómo? ¿Cómo? Me salvo de esto. ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Hay más? ¡No mames! Hemos comenzado ya tan yo solo quiero agarrarme mi... a oro también. <ríe> yo solo quería agarrar la perla y ya. Y me atacaron de la nada. Ay, ahí vienen. ¿Dónde están? uy me da miedo O sea, el sonido de... Qué, qué, qué, qué horrible Bueno, muchachos eh, A petición de nuestro amigo Ángel Que antes ya lo he mencionado eh, el, que, el que mencioné hace rato Él dijo que hiciera un tipo de video Donde ustedes pudieran participar En un tipo de preguntas y respuestas Y pues sí Lo vamos a hacer en este video, o sea, ustedes van a poner sus preguntas en este video, sean cuantas sea, y yo lo voy a responder en otro capítulo. Eh, obviamente mencionándolos a ustedes y poniendo los comentarios en pantalla. Yo, así sean dos preguntas, las voy a responder. Y así, si me empieza a gustar, lo podemos hacer hasta en todos los videos porque no creo que, que vayan a hacer muchas preguntas. Digo yo, quizás sí quizás aparezca mucha más gente y bueno si sí, eh, concreto lo del mundo el mundo pólvora como dijo un, el amiguito en los comentarios el amiguito ir a la bala eh, si a concluir eso sería otra serie más para el canal y y no crean que voy a dejar de subir los remixes lo voy a decir una y otra vez a mí me encanta lo único que no tengo idea de qué hacerle remix entonces ustedes también pueden colaborar en eso. Ustedes pueden llegar y decirme: Oye, Oye, JM, ¿sabes que Vi un video de un youtuber que a mí me gustó mucho. De Misa Sinfonía. O de este, de, del. De lo, de, ajá, de lo que ustedes quieran. Ustedes me dicen: Ah, oh, güey, no me traje el balde de agua. Uy, eso es peligro. Mucho peligro. Yo voy a agarrar carbón. Y voy a ir bajando poco a poco porque no tengo agua. Y eso es muy malo. Bueno, como les venía mencionando, ustedes me dicen, oye, mira, eh, a mí me gustó mucho lo que dijo este youtuber aquí. ¿Será que tú le puedes hacer un remix? Y yo lo escucho y, y de una vez me meto al FL Studio, que es el programa donde yo trabajo. Y intentamos hacer un remix, ¿por qué no? Y bueno, hoy en este capítulo, que obviamente va a durar más, va a durar 15 minutos, eh, eso creo, sí, lo tengo el cronómetro ahí, así que eh, ya cuando vaya llegando a los 14 me despido de este ya llevo todo más controlado. Ya, ya, ya estoy agarrando el hilo, ya estoy súper mega emocionadísimo con la, con la serie, a pesar de que no hemos tenido tanto éxito, hemos tenido muy, muy, muy poca audiencia, pero... Eso lo pueden solucionar también ustedes Compartiéndolo y dándole el like Y dejando su comentario Aunque no, no lo crean Los comentarios son muy valiosos para YouTube Porque YouTube dice Oye, este YouTuber lo están comentando mucho, ¿no? Oh, sí, sí, sí Entonces, de verdad Dejen su comentarios y toda la cosa Y, y, y ya me, me he organizado bastante Voy a dividir los capítulos de, Entre 15 y 15 Quizás hasta 16, 17 Y... Y va a ser mucho mejor Porque a veces nos quedamos cortos Por ejemplo ahora Nos vamos a quedar creo que a la mitad de esta mina Porque no creo que Vaya a salir ahorita A ver Porque si sí me interesa todo lo que estoy encontrando Lo que es hierro Voy a tratar de encontrar redstone Porque también estoy Estoy estudiando Porque sí güey el redstone es complicadísimo Hay muchas cosas que se pueden hacer con eso y estoy estudiando un poco de, de eso, del redstone No sé pronunciarlo Lo siento No sé decir red No sé, no sé por qué la lengua no me da para eso mm, Sonó raro, JM <ríe> Bueno Y eh, digo tantas cosas ya Que ya <ríe> no sé ni lo que estoy diciendo A ver, vamos a subir una capa Aunque vamos a seguir explorando Yo iba a seguir abriendo un huequito Ahí para, para buscar diamantes Pero vamos a seguir explorando por aquí Lápiz azul y eso es buenísimo Y aquí, aquí Aquí como tal, podemos ir Armando Güey, los sonidos, los sonidos me tienen me, Les tengo miedo eh, Podemos ir armando un horno Vamos a hacer una mesa de crafteos Una vez más se me olvida traer una Ya que tenemos Las dejo regadas por todos lados Y vamos a ir fundiendo Lo que es el hierro de nuevo Para hacer Un balde rapidito, aquí mismo, el carbón, hierro, y vamos a hacer un señor balde, para, para qué JM, para qué vamos a hacer un balde, para agarrar el agua, porque si me quemo me echo agua encima y me salvo, me salvo mi negro, oye, <ríe> estoy loco, estoy loco, mira más lápiz azul, esto es, mira, yo, yo, yo antes jugaba con un primito, y mi primito me decía, oye, a tú agarré el lápiz azul y yo tampoco sabía para qué era, pues. Pero él en ese tiempo, yo lo utilizaba en la lápiz azul y para... Porque yo ni sabía jugar Minecraft bien. Yo lo, yo lo utilizaba para, para pintar mi ropita, la cama, lo que sea. Rayos, los sonidos me tienen perturbado. Eh, yo lo utilizaba para esas cosas, pues. No tenía idea de que se podía, se podía hacer encantamientos y todas esas cosas. Con el lápiz azul y que era tan importante Y sí El lápiz azul es Una cosa muy importante a la hora de encantar Porque De encantar no de, de Sí, de encantar, ajá, eso y, y de verdad Mi primo decía Eso es súper innecesario No sé por qué aparece en las minas Debería ser un material Que se encontrara en la superficie Y yo, es bueno no sabía nada de Minecraft. Así que no le, no le porfiaba nada. Entonces. Eh, ya tenemos agua. Y vamos a ver si subo dos capítulos... Diarios o más, porque me estoy preparando bastante para esto Y bueno, eh, ya hemos llegado a los 14 minutos Espero que te haya gustado este capítulo Espera el otro más tarde si es que lo subo Si no, espera la otra serie que también la voy a estar preparando Y la voy a estar subiendo Todo va a estar súper mega ordenado y súper mega épico Así que, ya sabes Deja tu comentario Tu pregunta te lo recuerdo de nuevo porque en el siguiente capítulo, en el siguiente o en el otro, más arriba porque ahorita voy a dividir esto en otro capítulo. Obviamente no voy a hacer pregunta y respuesta en el otro, sino en alguno que yo tuve, tienes que estar pendiente porque en, en alguno voy a responder tus preguntas y tienes que estar atento. Por eso te pido que actives la campanita, es gratis, y que te suscribas si no estás suscrito. Era al revés, pero bueno, tú me entendiste y ya sabes deja tu comentario todo chao vamos al ratito shaito